¿Qué tal? Mi nombre es Daniela González y esta es mi entrevista It's Book. Bueno, escogí esta canción porque cuando me enteré de que It's Book estaba haciendo un concurso de covers de película, lo primero que vino a mi mente fue Jessie la Vacarita en Toy Story 2. Entonces le hablé a un amigo que es pianista y le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Me ayudas a grabar un cover? Y me dijo, claro, ¿cuál es? Y le dije, cuando alguien me amaba de Jessy sí, y la vaquerita. Porque creo que es una princesa que es eh, que siempre anda corriendo, que siempre hace amigos, que siempre dice lo que piensa, que lo que ella sueña lo quiere lograr, entonces supongo que me iría bien un personaje. Sí, Es un músico que vaya naciendo, por así decirlo, como yo en el medio, que sea alguien que tiene las mismas ganas que yo para sobresalir y para que la demás gente nos conozca. Más poco, poco, no componiendo pero estoy yendo a clases de guitarra y tengo amigos que sí componen y les estoy pidiendo consejos para que me ayuden a componer. musical y canto a dueto con mi hermana. Eh, y en proyectos tengo en puerta uno eh, con un productor que ahorita por cierto estamos pues ya en la firma como que del contrato, donde va a ser música inédita, música nueva, este un género muy especial que pues por mis redes aparezco como Daniela González MX para que vayan a seguirme y se enteren de más. una ventana pues por así decirlo con diversas oportunidades para diferentes talentos los medios de comunicación masivos si no es que bueno uno de ellos el más grande sería internet redes sociales o sea todo está súper movido en redes sociales yo creo que más que la televisión así que yo pues los invito a todos los que me están viendo en esta entrevista los invito a unirse a esta unida comunidad Créanme que no se van a arrepentir porque van a conocer a mucha gente de diferentes partes del mundo que tiene o el mismo talento de cantar o tocar la guitarra o etc. Y pues bueno, esta fue mi entrevista a Itzbook. Les mando un beso y chao.